A lie is when somebody tells you something that is not true, but they want it to be true, sort of. I told my teacher that I've done my homework, but I haven't really. I spilled orange juice on the in on the man's top, and he said, "Who's done this?" And I and he said, "Was it you, Magenta?" And I said, "No, it wasn't me." Mummy asked me, "Have I read the book?" Did I take it to my grandma's house no, I really and I had a really nice that I had um once I lied to my friends saying that I had a laboratory the size of the Empire State building I can tell when someone's lying because they have like a, f a look on their face Poder mentir es algo esencial la capacidad de mentir si siempre dijésemos la verdad, nuestro entorno social se haría añicos. Hola. Hola. Es malo, porque pensé que habíamos decidido no invitarte a vosotros. No hay nadie que ir, ¿no? No. No, ok, bueno, no importa. Solo significa menos comida para todos. Eso es todo. La capacidad para mentir no es innata, sino algo que debemos aprender poco a poco. Por suerte, el arte de la comunicación y el de la manipulación están relacionados desde el principio. Adam nació hace seis semanas. La primera vez que lloró, captó la atención de su madre... Pronto descubrió que seguiría captándola cada vez que llorara. Así que desde hace poco ha cambiado su pauta de comportamiento. Ahora solo llora durante un momento. Y después para a la espera de una respuesta. Si no se produce, vuelve a probar. Lo intenta de nuevo, esta vez con más intensidad, hasta que consigue lo que desea. El llanto de Adam comenzó como un acto instintivo, pero ahora se ha convertido en una estrategia que emplea para controlar a su madre es el inicio de la comunicación pero también el de la manipulación el poder de Adam todavía es limitado porque una vez conseguida la atención de su madre no puede decir qué es lo que quiere pero cuando comencemos a utilizar el lenguaje nuestra capacidad de manipulación aumenta mucho Las palabras tienen mucho poder. Y como Louis, de dos años, está a punto de descubrir, algunas surten más efecto que otras. Parecen tener incluso propiedades mágicas. Not before lunch. Please, please. No, you can't have one. Please, please. No. Please, please. I said no. Please. No. Please, please. Louis, I said no. Please, please. Oh, all right. you can have one. Lo irónico es que Louis ha aprendido de su padre el efecto de la expresión, por favor. Lo que consideramos buenos modales nos sirven para conseguir lo que deseamos. Nice, cream, oh, nice. All right. Cuando mejoran su expresión oral, los niños avanzan un paso más. Eva tiene dos años y medio. Le han dicho que no vaya a la cocina cuando las niñas mayores están haciendo los deberes. Pero Eva quiere que le presten atención y sabe utilizar el lenguaje para conseguirla. Puede parecer una mentira, pero no lo es, sino simple conducta aprendida. Cuando Eva se lastimó de verdad la mano la semana pasada, le pusieron hielo para calmarla y le prestaron mucha atención. Oh, well, now. See mom. Igual que un perro que tiende la pata, ella repite el truco con la esperanza de conseguir la misma recompensa. My What? You your Again. Oh, para que Eva mintiese de verdad, tendría que inventarse algo y convencer a otra persona de que lo creyese. Pero su capacidad de imaginación todavía no es tan grande. ¡Bienvenido a ti! ¿Puedes ganar? Estás pensando, ¿verdad? ¡Va a ir, Lily. A los tres años de edad, sin embargo, la imaginación de los niños se vuelve muy viva. A tiny, big, fat, green monster eating rock. They look like hairy monsters and prickly. If you talk about monsters, they have creepy, creepy hands and wrinkly hands. Monsters like eating people. Well, they talk a little bit not nice talking cause, 'cause it's a little bit growling talking. And I don't like monsters. I get sword and I fight with them. Someone at my door, someone at my window, my bedroom window. Was at least it was this huge. It was about that huge. Well, monsters are hairy and they got big sticking out fluff and big sticking out fluff all over their face and sticking out fluff even all over them. How are you today, monster? Hello, Alice. Will you go away? And that's because they want me to go away down the toilet. Y rollo en el the then luego up y down, y luego hay bees que vienen bajo el hair. ¿Sabes lo que he en mi corazón? Nice. Pero las mentiras surgen de algo más que de una imaginación viva. Para decirlas hace falta una cualidad que los psicólogos denominan teoría de la mente: la capacidad de averiguar lo que alguien piensa y sabe. Cuando los niños empiezan a desarrollar esta habilidad, en algún momento entre los 3 y los 6 años de edad, pueden inventar ya cosas que saben que otros creerán. Pero hasta entonces, los niños no se dan cuenta de que otras personas saben cosas que ellos no saben, así que no son capaces de distinguir lo que podrá engañar a alguien y lo que no. Tomemos como ejemplo a Iwan. Su madre acaba de hacer una tarta de chocolate. Iwan tiene tres años y le encanta el chocolate. Está a punto de enfrentarse a una dura prueba. Gracias. Dejálo ahora. Ahora no toques. Es la puerta. ¿Puede dejar aquí, darling? Pero por favor, no toques el cake. ¿Está bien? Iwan no sabe que hay cámaras ocultas. ¿Cuánto aguantará sin tocar la tarta? Se está metiendo en un lío. Cuando su madre vuelva tendrá que arreglárselas para salir del problema. ¿Será capaz de hacerlo? Para decir una mentira convincente necesita inventar una explicación plausible para lo ocurrido desde que su madre se fue. Pero aún no tiene teoría de la mente. Solo tiene conciencia de lo mucho o lo poco que sabe. Una suposición que resulta fatal prueba con una estrategia negarlo todo intenta otra estrategia echar la culpa a otro I didn't do it. Well, then who did? Alex. Tremendo error. He was at school. <risa> Como Iwan no sabe dónde está Alex ni se ha planteado que su madre lo sepa. I didn't. Do. You didn't. I didn't. Talk. pero cuando los niños aprenden a mentir bien, ya no hay When quien I los pare. ¿Cómo distinguir a un mentiroso? Mediante una sencilla prueba, lo único que se necesita es un botón. El que pase la prueba tiene capacidad para mentir. Comencemos con Lorenzo, de tres años. ¿Qué es esto? El botón está escondido en una mano y Lorenzo debe adivinar en cuál. Las posibilidades son mitad y mitad. Mal. Otra vez mal. Le corresponde a Lorenzo él supone que si sabe en qué mano está los demás también lo sabrán o sea que no hay razón para ocultarlo Lorenzo no sabe que se puede engañar a la gente no sabe mentir Alana tiene la misma edad que Lorenzo ¿Comprende que se puede engañar a este hombre? No, no lo sabe. Creyó que sabría dónde estaba el botón. Alanna todavía vive en un mundo sin mentiras. Emma observa para captar la idea. Ahora le toca demostrar que sabe hacer. Okay. Este es James. No, es un chico honrado de pies a cabeza. Esta es Alice, de tres años. no suena muy prometedor ¿qué es lo que ocurre? ¿estuvo cerca de conseguirlo? por fin Amy que tiene cuatro años comprende que el hombre no sabrá en qué mano está el botón sabe que podrá engañarlo Trimane tiene cuatro años y comprende bien el truco es tan fácil que le resulta aburrido <risa> Trimane tiene capacidad mental para mentir pero la mentira no es solo un mecanismo mental es todo un arte teatral Tono de voz, expresión facial e incluso expresión corporal, todo ello influye en que la mentira resulte creíble. Alex tiene cinco años y está jugando con su padre a esconder el muñeco. Es un juego que exige un engaño constante y convincente. I'm not telling no <gasps> what about that way look over there what about this one up here it might be it might be oh is it across here <gasps> is it across here <laughs> no. no it's not there <laughs> oh, this is difficult it's not here it's not behind a tree daddy let's check this one with the big one ¿Es detrás de este, Alex? No estoy No, no, no está ahí. Vamos a ver este. Alex no es capaz de hacerlo. Le resultaría fácil decir las palabras adecuadas, pero todo lo demás no encaja. ¿Es detrás de este? No. ¿Es detrás de este? Sí. ¿Es? No. a ver? No, no. No. Ah, ah, ah, ah. ah es capaz de pensar como un mentiroso pero hasta que Alex aprenda a serlo sus esfuerzos por engañar a alguien no tendrán éxito y aun cuando un niño haya aprendido a mentir le faltará aprender cuándo hacerlo el problema es que a veces las mentiras resultan del todo aceptables contribuyen a la buena convivencia social Emily, como todos los niños de 5 años, solo comprende el mundo según normas rígidas. Para ella no existen medias tintas. Todo es blanco o negro. Le han dicho una y otra vez que mentir no está bien. Una instrucción que se toma al pie de la letra. Y esa caja le resulta familiar. It Oh, lori. Es hora de que Emily ponga las cosas claras. It was the same as that. I don't think it's exactly the same, is it? Well, I think this is a very, very special one. It's beautiful. Yeah, sure. we can find somewhere nice to put it at home mm -hmm. and space for it. Yeah, but the, you didn't like the other ones. They were the same. But and you think it's disgusting! Yeah, well, I think it's really sweet. sweet. sweet? Mom, it's nice to meet. Mum, yesterday you said that, that it was really disgusting. disgusting. No, Aprender a contar mentiras piadosas que hacen sentir bien a otros es el último obstáculo en la práctica del engaño. ¿Te el en el sí. ¿Y el se daniel tiene ocho años su hermana amanda 6 sus dotes de engaño van a tener que ponerse en acción ante el nuevo atuendo de su madre si pueden sortear la situación correctamente habrán salvado el último obstáculo en el aprendizaje de la mentira I like going in hotels that have swimming pools. Okay, I'm just going to pop out now, All right, And I'll see you a bit later on. Bye. Okay, what do you think of my outfit? It's nice, isn't it? Yeah, it's quite nice. I really nice. like it, I really yeah. like it. I like the spots on the blouse, do you? Really nice. My coat's really trendy, don't you? It's nice and long. Yeah. Smart, isn't it? Yeah. You like really it? nice. Okay, I'll see you later on. Bye. Bye. La cámara oculta revela el verdadero veredicto. ¿Te gusta? Bueno, it? bien. Well, okay. Do like like it es like... mm. yeah. oh, so No sé, pero han aprobado con nota, son unas mentirosas redomadas. Daniel y Amanda son capaces de utilizar la mentira no solo para manipular y herir, sino también para infundir bienestar y confianza.